Adelante Carolina. Carolina, ¿me permites? Un momentito, sí. Francis. Déjame que se haga la Francis, oh. no, sé si no sé si escuchaste el comentario que hizo Carolina. Para que Francis eh el aporte, no sé si escuchaste el comentario que hacía el amigo televidente a través de WhatsApp de que ¿Qué capacidad podía tener un joven como Anthony Acevedo, que lo que fue eh, cobrador, lo hace de manera despectiva? Eso es y, despeyorativo. Y, Eso es, sí, una, es un irrespeto a Anthony lo, y a cualquier persona. De lo que habla la boca, así mismo siente el corazón. Y si ciertamente hay condiciones básicas de conocimiento... ...mínimo de, de, de las leyes para usted dirigir eh, a nivel eh, legislativo, porque hay que conocer algo por lo menos, pero hay otras condiciones, hay otras condiciones que son muy importantes en un ciudadano que busca dirigir instituciones del Estado. Era básicamente esto que decía, porque no Bien. podemos denigrar a la gente, porque no sea un dotado de las ciencias políticas y decir que no cuente con la capacidad. Hay otros que tienen toda la capacidad del mundo, que son intelectuales, que son grandes profesionales, con muchos, con muchas carreras universitarias y con todos los reconocimientos del mundo y no lo han puesto al favor del servicio de la nación. Adelante, Francis. Mira, eh, ciertamente que una tarea nueva en la política desde afuera se cree que todo el que tiene capacidad de ser elegido puede asistir aunque se encuentre al final con que tiene ciertas condiciones que debe de poseer ciertas condiciones de, en términos a lo que se va a la sala a capitular lamentablemente este grupo que va a entrar no tuvo la oportunidad que tuvimos nosotros cuando íbamos a la sala porque se nos invitó a ver los primeros la primera vez que yo asistí a la sala eh, formalmente fue de invitado y de, y, de, y sentado en el salón veía los debates, aunque yo tenía ya la comprensión de lo que iba a hacer, porque la legislación municipal requiere de un sentido de vocación, de servicio, y creo que fácilmente Antonio o cualquiera puede eh, edificarse sobre el tema y prepararse dentro del proyecto de gestión. Claro que sí. Entonces quería resaltar esa parte. Yo mismo, las... en mi poco conocimiento, le le he dado las eh, orientaciones a muchos que me han llamado y voy a estar siempre dispuesto a ayudar. Carolina. Sí. A, a propósito de y te tengo el tiempo tenemos el tiempo tuyo paralizado, verdad. Eh, Rafael Díaz, quien fue también regidor aquí en San Francisco de Macorís, quiere hacer un aporte ahí a, sí, por a, a ahí. adelante Rafael. A ver. Buenos días. Ven, adelante, Rafael. Buenos días a todos y siempre en contacto para no solamente aprender de los temas que ustedes tratan, sino también para aportar beneficio a nuestra sociedad. Y quiero que sea un tema de investigación de ustedes, porque es algo que me preocupa. Eh, hay que observar y chequear qué quiere decir salud pública con falsos negativos y falsos positivos. Este tema es muy peligroso porque ciertamente... Pruebas rápidas que se estuvieron haciendo, que ya no se están haciendo. Hubieron pacientes que salieron falsos negativos y falsos positivos. El, el pobre que va y se hace una prueba y sale falso negativo y va a su casa a abrazar a sus familiares contento y feliz porque no salió con este terrible mal, es algo bastante peligroso. Pero también que el que sale falso positivo que va a correr loco, va a la clínica, va al hospital va y compra media farmacia. Estos son casitos, un poquito pecaminosos y quiero que ustedes aporten más adelante a esta situación. Y sobre el caso de Anthony, que no es de mi partido, que es un joven al cual nosotros felicitamos y le hemos dado seguimiento. Nosotros lo que tenemos que hacer es aportar y ayudar a ese joven a que no carga en las tentaciones que presenta la miel del poder... El ayuntamiento municipal, yo creo que ahí tenemos un político que si entre todos le ayudamos y le orientamos mañana podría ser eh, un gran ciudadano y con una historia que muchísimas gracias Rafael bueno ahí sí, está de nuevo debemos de ser tan negativos y tan sí, claro. eso es malo eso es muy rápido. fuerte fue Pedro ahí entonces, eh, mujer, tránate, <risa> sí. viniendo acá, volviendo acá, quiero resaltar eh, eh, otras cosas que también son positivas eh, y es la labor y la cantidad de raciones de alimentos entregados eh, en San Francisco de Macorís por el grupo Fuerzas Vivas. mil familias han sido asistidas llevándole pues estos alimentos que gracias eh, al favor de los ciudadanos que han hecho sus aportes, las empresas, un grupo, un equipo de gente trabajando de manera desinteresada más que ayudar y llevar alimentos a quienes los necesitan día tras día, laborando aquí en el centro de acopio en The Clip, donde se han unido para ir en ayuda de tantas tantas familias que lo necesitan hoy en el día la noche en el día de ayer pudimos ver el, el último boletín emitido donde ofrecen la información de que esta cantidad esta cantidad de personas han podido tener alimentos si usted dirá bueno eh, 9 mil familias Llevarle eh, una compra, llevarle esa asistencia que a veces no le llega desde el gobierno, que no tienen la posibilidad de comprarla. Que haya gente que al igual que ellos, hay otros aquí en San Francisco que se han sumado a causas eh, de manera particular, porque también está el joven Jason de Jesús que ha tomado esta iniciativa de ayudar. A, esas, a esos hogares, a esas personas necesitadas. Estas son cosas que hay que reconocerlas. Eh, no todo es malo, no todo es negativo. Los momentos difíciles demuestran de qué estamos hechos, sacan lo mejor de nosotros y por eso es que nosotros debemos de abogar. En la sociedad todavía hay personas buenas, gente noble que hacen una labor loable, que están dispuestas a ofrecer eh, su tiempo y arriesgarse también, porque es un riesgo estar en las calles constantemente, día a día, teniendo contacto con diferente gente en todos los puntos de San Francisco de Macorís, yendo al hospital, al centro de Aguayo, al hogar de ancianos, a todas esas instituciones eh, sin fines de lucro, que han podido llegar el grupo, si tenemos la imagen ahí, señor director, el grupo eh, fuerza viva, de verdad que reconocer, reconocer todo este trabajo, resaltar que de manera desinteresada, sin ningún fin político, sin buscar principalía, este grupo de jóvenes y empresarios, equipo de producción que está detrás, que, que se encargan de hacer todo lo propio para que estas raciones sean llevadas a cada uno de ellos. Míralo, hay nueve mil raciones. Sí. Eh, de alimentos entregado Esto es gracias, gracias a toda la gente que ha podido colaborar, porque sin esas colaboraciones no sería posible y sin el esfuerzo de cada uno de ellos. Nuestras felicitaciones de manera eh, muy honesta y de verdad que nos sentimos muy orgullosos de que en San Francisco de Macorís haya gente con esta la capacidad de nobleza y de ayuda. Ahí está. Por otro lado, eh, cambiando de tema, quiero eh, señalar eh, el, lo, que, lo que hemos venido tratando en el día de hoy con lo de la pregunta del día. Nosotros debiéramos de institucionalizar, si se quiere, o de hacerlo por ley, el hecho de los debates electorales. ¿Ustedes recuerdan? ¿Ustedes recuerdan? La, los debates escenificados en Santo Domingo con los principales candidatos a la alcaldía por el distrito, o sea, eso fue una cosa sin precedentes en nuestro país, interesantísimo, captó la atención de todos los dominicanos y, por supuesto, en el distrito, ni decir, de ver de escuchar a cada uno de, estos, de estas personas que iban y que tenían el interés de llegar a las alcaldías, en el Gran Santo Domingo, nosotros entiendo que necesitamos, pero que lo necesitamos para allá. Y creo que este es el momento. Sabemos que habrá interés muy marcado de algunos o de uno de los partidos de que no se haga este debate. Porque sabemos, sin interés de, de, de ser, eh, tener eh, vamos a decir, mala... Eh, de ponerlo negativo en torno al candidato del señor eh, el candidato Gonzalo Castillo sabemos que no tiene las condiciones sabemos que no tiene las condiciones que tal vez puedan tener otros candidatos y que le podría restar muchísimo el hecho de participar en un debate presidencial le podría costar eh, su, el, el hecho de ganar en estas elecciones y sí, ciertamente eh, ganaría sabemos Ten que cuidado, en base a esto. ten cuidado, ten cuidado que Hipólito no sorprender? tenía las condiciones, ¿eh? no, pero que Hipólito no tenía las condiciones y no metió cuatro años. Mi, no. Pero eso mismo me decía, escúchame, amado y me ayudas ahí, mira, me, me ayudas ahí, a ver si estoy mal. De traer, la noche mismo hablaba de, de, de, con él, no, porque mira qué es lo que pasa con Hipólito, Hipólito no tiene problemas de coordinación o dislexia o de poder eh, presentarte una idea de forma coherente. Ese no es el problema de Hipólito. Hipólito lo que, lo que es, que es un hombre muy llano, muy desbocado, que es muy distinto a lo de Gonzalo Castillo, que no te puede decir una ahí, oración completa. Ahí tú estás aplicando lo mismo que tú estás criticando de Anthony. No, porque eso <risa> dice No, permiso, no, permiso. Ay, ya no se me rían. Son cosas muy distintas. Ah, antes bueno. de hacer el comentario, <risa> antes de hacer el comentario, fui muy clara. Cuando lo iba a hacer, no quería que se me viera como que quería ens ensañarme contra la imagen de este señor. Porque entiendo que es un problema. Ahí no se no. a no. se le está proponiendo... Es un... que no, vaya pero deja caer es tu que... veneno, poco no. a poco. Pero no, no quiere ensañarte, no pero deja caer. Es que no es una de condición venenas. de salud. Yo entiendo que lo de Gonzalo es una condición de salud. Y de hecho, hay médicos que lo han planteado. Y quiero aportarle a, Ahora, a Carolina. Si yo dijera, eh, no, es un loco viejo, y que y no Porto se aquí, una una parte de eso. Deja que ella termine, Francis. Entonces, o sea, he, he tratado de ser muy ecuánime con eso porque no me quiero tratarlo de manera equilibrada de las condiciones que no tiene eh, Gonzalo Castillo para hablar en público y que esto podría afectarle en, una posible, en, un, en un posible escenario de propuestas de los diferentes candidatos. Y decía que por esto tal vez el gobierno y el presidente Medina, que es quien está detrás de Gonzalo Castillo, eh, ¿Harían todo lo posible para que no se dé un debate presidencial? Eh, no quiero que me pongan en ese contexto, Amado y Yerjan, de que yo quiero tirarle veneno a Gonzalo. En ningún momento ha sido el interés. No, no, en... yo no he dicho eso, sino la comparación no, con riegos, relación a lo que, a lo que lo decía de Anthony, que una persona llama y dice como que no tenía capacidad para, tú entiendes, entonces una más o menos ahí se... Ya sí, será no, no, pero ciertamente nosotros sabemos sí. que, y Francis, si te cedo la palabra, que Gonzalo tiene un problema de, de dislexia, me parece que es que se le llama eso. Sí, y sí, no sí. estamos atacándolo de que por eso él no pueda participar, como que estoy diciendo que le podría Mira. afectar en un debate. Correcto, que no me saquen de contexto. Mira, yo he dicho y sostengo que <ríe> para, para los, las posiciones de candidaturas <ríe> políticas, ya cuando usted logra el cargo, el silencio, el no conocer sus ideas, cómo usted piensa, cómo usted aborda los temas prioritarios con lo que espera el pueblo, tú lo convenzas, va a ser difícil. Vamos a continuar con el silencio gubernamental, vamos a continuar sin conocer cómo piensa tu presidente. Y ahí es, que está, es la importancia del debate, más que ir dando... Eh, la, el pueblo habla de que Gonzalo está dando y que los otros candidatos, los otros candidatos no están en el poder y es el gobierno el que ha debido de estar asistiendo a la población y no lo que ha hecho el gobierno que le ha transferido a un candidato de ellos para que se vea que es el. Ahora yo le pregunto, ¿cuándo Gonzalo se ha conocido? en Ni siquiera en una asociación de ama de de, de agricultores para decir que es un hombre de, de bonomía, que es un hombre de asistencia social nunca en su vida en el área de COVID esa es la única vez que hemos visto a Gonzalo empujado por una estrategia del propio gobierno que ha debido de ser el liderazgo Danilo Medina, a mí me, yo no estoy con él, pero sí es mi presidente y yo he aspirado a que el presidente sea el que tome todas las medidas que ha tomado un, un candidato, Carolina claro. en base a lo que da es que vamos a votar por ello, nos oímos entonces, bueno, eh, un escenario, concluye, de, Carolina. De, sí, se concluye ahí mismo. Eh, un escenario de debate presidencial. Eh, sería importantísimo recordar lo que impactó los debates que se presentaron en Santo Domingo. Y repito que posiblemente el gobierno de la eh, que es quien representa el candidato eh, de Gonzalo Castillo, pues tal vez no no quisieran que esto se dé, porque se entiende que no tiene esas condiciones eh, verbales. Eh, para la expresión de las señores, ideas. entonces señores, podría afectar déjese, déjese de estar pensando como los muchachos, aquí nadie tiene interés en de un debate, ni siquiera los políticos, pero ni siquiera Peña Gómez, tú crees que Peña Gómez no era un tipo con condiciones sumamente altas para enfrentarse con Leonel pero no lo quisieron porque bueno porque los estrategas pensaron que Peña Gómez un hombre feo, Bambú, Narizú, Prieto frente a este muchacho que viene de barrio, con con no no es un hombre buen mozo pero tampoco es un cómeme como sí, sí, pero dice. ya los ciudadanos de ahora no y son los mismos sí no, pero olvídate nunca aquí ha habido debate, cuando ha habido debate, porque bueno, no interesado. Que aquí ningún candidato presidencial tiene claro, ni le ha dicho claro a este país lo que piensa hacer si gana las elecciones y así gana <risa> así ganó Balaguer 20 años las elecciones sí. por Dios, entonces ven acá pero vamos a